Hay alguien más que quiera a Cristo. Y tía, doña quiera a Cristo. La que está ahí en la casa, en la verja, usted mima. El Señor está haciéndole un llamado desde hace tiempo. No rechaza el llamado que Él le hace. Gloria a Dios, venga a Él antes que sea tarde. Dele su corazón. Él está tocando a su corazón hace mucho. En esta campaña, gloria a Dios. Él está tocando a su vida. Él... Siendo las 5:20 de la tarde, aquí se puede observar lo que le queda en la calle Juan Bautista Blanco con Emilio Brudón, la gente prácticamente todo en las calles, allá pueden observar un grupo de personas como están transitando, aquel grupo que se puede observar más al fondo, están jugando pelota. Aquí una concentración religiosa. Hola a Dios en esta hora. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen esa palabra? Amigo, cree esta palabra. Esta palabra que Dios te trae. Párate en este camino. Párate en este camino. En Gloria a Dios, esta palabra un día. Gloria a Dios. Gloria a Dios para testimonio a todo el mundo, Jesucristo. Años, esta que no te lleve, oíste, Voy a terminar el proceso, la bendición eh? de Dios hey, que está fluyendo contra el ¿Eh? la gloria de Dios, gracias Espíritu Santo.